Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo es su nombre? Yo me tengo 80 años. Me llamo Adoración. Adoración, ¿de dónde es usted? Mira, cuando era pequeñita, yo me nací, me crié en Lanzarote. Y mi madre me cuidaba. Yo no sé leer y no sé escribir porque me echaron del colegio por ser sorda. So, ni siquiera sé firmar, firmo con la huella. Porque no me enseñaron jamás a leer. Pero seguro que sabe cocinar. Claro que sé cocinar, claro que sí. Mira, cocino pollo, co co hago friturita... Tengo mis recetitas allí, las he dibujado. ¿Y qué? qué ¡Ay, ay qué payaso que me ha asustado! Se nos ha metido un payaso por aquí. ¡Uy, qué me asustó el payaso, perdón! Mire, y de las recetas que hace, eh, ¿cuál es la que más le gusta a usted hacer? Mira, yo mmm, la, cuando las hice las hice todas juntas, las fui dibujando según los ingredientes. Y así, yo cocino muy bien, cocino muy bien, son todas ricas, ricas, ricas, ricas, ricas riquísimas. Mire, ah. a ver qué te iba a decir yo. Bueno, yo le voy a preguntar, que de qué enti ¿con qué entidad, con qué organización está usted aquí? Yo con la Asociación de Sordos, con la Asociación de Sordos estoy aquí, represento y vengo con ellos. Estupendo. Mira mi receta ah, Vale, aquí aquí tengo las recetas que usted ha dibujado Sí, mira, aquí voy poniendo qué es lo que lleva cada ingrediente Pues para que se quede rico Porque como mi madre lo único que hacía para que yo pudiera tener independencia hace muy pequeñita fue enseñarme a hacer eso Y claro, a medida que fui creciendo, que eso fue creciendo Pues me hice una experta y entonces ahora pues la he dibujado la recetita muy bien, pues muchas gracias.